Hola, buenas tardes. Les agradecemos a todos la presencia a esta sesión de videoconferencias de la Cátedra de Investigación Educativa. En este caso tendremos eh, la videoconferencia sobre búsqueda de documentos en bases de datos. Eh, para que ustedes sepan un poco de la dinámica este en este caso la videoconferencia va a tratar más que todo de darle al estudiante las herramientas para que pueda hacer una diferencia entre lo que es un documento de carácter científico y un documento de carácter informativo haciendo uso de diferentes bases de datos inclusive las que se encuentran acá como recursos en la universidad estatal a distancia. Bien, Vamos viendo acá el esquema de presentación. Vamos a comenzar en este caso con una pequeña definición de lo que es las bases de datos, eh, los tipos de bases de datos que se encuentran en los recursos de la Universidad Estatal a distancia, en el caso de la biblioteca en el CIDREP, eh, la búsqueda que puede darse en otros espacios e identificar los insumos académicos de los no académicos o científicos que pueden sustentar la investigación vamos a ver la definición de lo que es eh, una base de datos y eso es algo muy sencillo. Acá lo tenemos como que una base de datos, entiéndase como un sistema que convierte un conjunto de datos de gran tamaño en una herramienta abstracta que ésta va a permitir ser usada por el usuario para extraer elementos pertinentes de información de una forma cómoda para él. En este caso, como vemos acá, este, es el usuario el que está trabajando directamente con un software de aplicación. Entiéndase en este caso la herramienta de base de datos que va a hacer un uso en un sistema de gestión y va a tener una base de datos a nivel real que pueda ser manipulable. Tomemos en cuenta además que esta base de datos tiene que estar constantemente actualizada. Es una herramienta que nos va a brindar información pues, segura. Eh, información diversa, en, de, en este caso dependiendo de la cantidad y calidad de la información que vayamos a ubicar y que tenga pues en este momento un respaldo científico. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Vamos a ver, eh, siguiendo nuestro esquema de presentación, los tipos de, de bases de datos que se encuentran en el SIDRED. Como ustedes pueden ver, eh, estamos tratando de que nuestros estudiantes tengan la sana costumbre de utilizar los recursos que la misma universidad les proporciona. Entonces, acá les vamos a mostrar la página en donde ustedes pueden observar, bueno, se si entra igual a la página de la universidad estatal a distancia y nos vamos directamente a la parte de biblioteca, veamos la pestaña en color naranja, donde dice E-Biblioteca UNETA cuando nos encontramos ahí, eh, una vez de haber ingresado, vamos a entrar a otra pestaña que se llama Biblioteca Virtual. En este caso vamos a hacer eh, acceso a este tipo de herramientas de nuestras bases de datos en el CIDRET. Vamos con la siguiente diapositiva y aquí nos vamos a encontrar con la lista de bases de datos que tiene a disposición la Universidad Estatal a Distancia. Estimados estudiantes, si ustedes se dan cuenta estamos hablando de una diversidad de más de 10 tipos de bases de datos sobre las cuales podemos hacer uso constante cuando nos encontremos trabajando en el diseño de los avances de investigación. Como vemos acá, eh, unas de las más promocionadas y que son de uso mucho más frecuente por todos nuestros estudiantes debido a que en el aspecto de las ciencias sociales nos adquieren mucho más información a nivel científico son las de EBSCO y ProQuest. Sin embargo, también tenemos otras como Thomson, eh, Annual Reviews, eh, vemos acá que también está Scopus, está E Brady, está World Book Library, eh, tenemos otras de ACM, Digitalia Films, eh, etc. Cada una, si ustedes se ponen a ver acá, tiene una descripción de qué es lo que tiene y para qué sirve. Entonces, si yo les pediría que por favor retomen el ejercicio posterior a que haya finalizado la, la videoconferencia, que ustedes tengan con toda la tranquilidad de sus casas la posibilidad de acceder a la página web de la universidad, a la parte de recursos de biblioteca, que ingresen a esta parte de bases de datos y que ustedes mismos tengan la posibilidad de seleccionar la que mejor se adecue a las necesidades de ustedes en cuanto a la de esta información que ustedes pues vayan a requerir para conformar sus proyectos o propuestas de investigación. Eh, aquí les quise hacer la captura de pantalla de un ejemplo muy este, sencillo en una de las bases de datos y en este caso utilizamos la de EPSCO. Entonces, como vemos acá, eh, nos da una pestaña, en la pestaña naranja, opciones de búsqueda y uno acá puede acomodar la opción de búsqueda de lo que usted más necesita eh, a partir del mes, año, el tipo de documento que vaya a buscar, hace una selección, un filtro y obviamente coloca la palabra eh, puntual de lo que ustedes están necesitando eh, en este caso yo lo que hice fue el ejercicio con inclusión educativa para que ustedes pudieran tener pues un ejemplo más claro de qué es eh, y cómo se va trabajando la base de datos desde EBSCO entonces por ejemplo aquí tenemos de 998 resultados que me puede ofrecer la página eh, en este caso la base de datos vemos que aquí eh, hice la captura de dos dos artículos que están en formato de pdf, son dos publicaciones de revistas, las podemos encontrar algunas en español, otras en inglés. En el caso de, este, tomemos en cuenta que para poder hacer los criterios de selección para estos insumos teóricos, ya vimos por ejemplo que EBSCO es una de las herramientas más utilizables para los estudiantes acá en la universidad. Tenemos esa posibilidad de colocar una palabra clave, para poder llevar a cabo la búsqueda de estas herramientas y voy a devolverme un poquito otra vez para que ustedes puedan observar el tipo de documentos que se van a, a desprender de esta base de datos, son documentos enteramente confiables y de carácter científico. Pero tomemos en cuenta además, y ahora voy con Cardoso, cuáles son esos criterios de selección. Eh, vamos a ver, cuando nosotros estamos buscando documentos en la base de, de, de la red de internet, por decirlo así, que es una gran este, espacio de información que tenemos en donde podemos encontrar cantidad de inimaginable de información y recursos, tenemos que tomar en cuenta que seleccionar esos recursos pues no es sencillo, uno tiene que aprender a discrepar de lo que es útil y lo que puede ser de carácter informativo o científico. Eh, Cardoso, en este caso, nos dice que tiene que tener el documento pues, relevancia social y científica. Nosotros, cuando nos encontramos haciendo una investigación, tenemos que partir del supuesto de que todo lo que estamos investigando tiene que tener un carácter sustentable y nos tiene que apoyar en nuestro discurso teórico y este, semántico entonces sí es muy necesario que cualquier insumo teórico que nosotros vayamos a utilizar, sea referido de autores especialistas en el tema, pues provenga de un eh, ente científico que sea reconocido y que sea viable. Aquí voy con la parte de viabilidad, necesitamos que sea eh, reconocido, que sea eh, certero, que tenga esa viabilidad, que sea consistente, que sea de credibilidad para todos los que lo vayamos a revisar, eh, que sea original si sí necesitamos que provenga pues, de un autor eh, base que haya publicado su artículo en una revista detallada que sea de ese artículo y no un refrito de información eh, o por ejemplo como solemos ver en diferentes páginas web o en blogs en donde hay un estudiante especialista en un tema que está haciendo una investigación y empieza a citar algún autor en este caso hace remembranza a la originalidad de este autor deberíamos referirnos entonces a la fuente de base y que sea evidentemente de interés personal, puesto que si estamos tomando como base un objeto de estudio X, sí es importante pues que parta de nuestro interés para que sea una investigación que tenga pues mucho peso y mucha iniciativa para nosotros y que nos lleve desde un inicio hasta el final con toda una proyección e interés en su seguimiento. Si nos ponemos a ver acá, también tenemos otros espacios de búsqueda, eh, estamos hablando de otras diferentes bases de datos que se nos pueden presentar dentro de nuestra gran base de datos de búsqueda en la red de internet y aquí tenemos por ejemplo cantidad de buscadores ilimitados que en este momento tenemos acceso desde la internet como por ejemplo está pues Google, eh, está Lycos, está Ask etcétera. Ustedes pueden ver la cantidad ilimitada de buscadores a los que tenemos acceso. Sin embargo, eso no significa que estos buscadores que estén aquí en internet, sean buscadores que nos arrojen información de carácter científico y esto es a lo que quiero mostrarles. Vamos con la siguiente diapositiva. Todos aquí conocemos Google y sabemos que es una base de datos bastante útil para todos en cuanto a carácter de información se refiere. Si lo vemos desde esta forma, vamos a aplicar el mismo ejercicio que utilicé con EBSCO hablando de inclusión educativa un poco. Entonces, si yo tomo el tema como tal, inclusión educativa y lo coloco aquí en Google, y vean lo que pasa, tomé inclusión y lo coloqué. Entonces, el mismo buscador lo que me arroja es información referida a la definición textual de lo que es inclusión y me manda de una vez a observar otros buscadores como Wikipedia para que yo me dé una idea de carácter informativo sobre lo que trata el tema. Este tipo de información que nosotros tenemos aquí a la vista es información de carácter, valga la redundancia, informativo, que nos va a permitir conocer a mayor profundidad del tema, pero no es información que nos vaya a servir para poder trabajar metodológicamente un marco teórico y poder fundamentar con autores de base nuestro respaldo a nivel científico. Necesitamos autores de mayor peso. Sin embargo, a pesar de todo esto, Google es una herramienta bastante versátil y también la podemos trabajar desde la parte académica. Google Académico en su caso, si sí es diferente, en este caso si ustedes quieren acceder a Google Académico, solo es de colocar en la pestaña Google Académico y ella automáticamente desprende pues, la parte de, de Google ya para académicos. Y en este caso vean que volví a hacer el ejercicio, volvimos a colocar inclusión. Si nos damos cuenta desde acá, estamos hablando de que nos está desprendiendo información que viene directamente desde revistas electrónicas o libros de texto. Ya estamos hablando de otro tipo de información mucho más veraz, mucho más confiable, en donde podríamos hacer uso en el supuesto de que no estemos utilizando las bases de datos de la universidad, que en primera instancia es lo más recomendable. Y si no las podemos utilizar por alguna razón en específico, podríamos utilizar este tipo de buscadores que están dentro de la otra gama de espacios que también son pues, muy bien utilizables y muy bien aprovechados por todo el público. En este caso, si nos fijamos acá desde la captura de pantalla, y ustedes pueden hacer el ejercicio después, estamos hablando de que hay eh, documentos sobre inclusión desde la teoría política, inclusión este, como libros, eh, vienen otros como artículos, etcétera. Y también tiene los filtros. Ustedes pueden colocar un filtro de búsqueda si así lo desean. Esto para que ustedes más o menos se den una idea. Aquí yo me tomé la libertad de elaborarles una tabla para que ustedes tuvieran pues un poco más de información sobre algunos buscadores académicos que se pueden desprender de la red de internet. Como les dije anteriormente, internet es una herramienta demasiado grande que nos aporta cantidad de información ilimitada y nosotros tenemos que saber... Eh, discrepar cuál información de esta es útil, cuál de esta nos va a servir para poder fundamentar científicamente un documento de investigación como el que estamos elaborando ahorita en este momento en nuestros cursos de la Cátedra de Investigación Educativa o incluso en nuestras tesis de graduación, o bien cuál de esos documentos que arroja la red de Internet son simplemente documentos de carácter informativo. Entonces, por ejemplo, aquí les tengo: bueno, Google Académico, está Busca Biografías para aquellos que quieren eh, profundizar dentro de la parte eh, cualitativa en la búsqueda de un autor en específico y tengan que sustentar con fuentes y bases ya más confiables algún referente teórico de algún autor en específico, está Science Research que está puntualmente es, este, especializado en, en revistas eh, científicas, tiene un repositorio de información bastante grande, más de 300 colecciones, está TSEO, TSEO es una base de datos en España que se encarga de ofrecer a los estudiantes información sobre las tesis a nivel de eh, licenciatura, maestría y doctorado. Sí es algo muy bueno, por ejemplo, cuando estamos trabajando en las investigaciones, los antecedentes de investigación, que ustedes tengan la oportunidad de poder confrontar el trabajo que ustedes quieren empezar a realizar y revisar otras tesis que ya se hayan realizado en otros escenarios. Aquí el repositorio de la Universidad, la base de datos de la UNED tiene muchas tesis de investigación, ustedes lo pueden hacer, pero si quieren dar un viraje a otros horizontes pueden revisar Teseo y Teseo es una herramienta eh, pública en donde ustedes no ocupan ni usuario ni contraseña, solo ingresan y hacen la búsqueda puntual del tema que ustedes están investigando, entonces creo que es una herramienta que les puede ser de mucha utilidad para que ustedes conozcan cómo se está trabajando un tema de investigación en otros contextos está Redilac y Dialnec, algunos los habrán escuchado, son dos repositorios de información, son redes de revistas con muchísima información de carácter científico, con información confiable que ustedes pueden perfectamente acceder, tiene mucha información sobre temas de ciencias sociales, de ciencias filosofía, educación, eh, sociología, política etcétera. Como les digo, este cuadro que me tomé la libertad de elaborarles haciendo discrepancia entre las diferentes bases de datos que podemos encontrar desde la red de internet, es un cuadro bastante completo que les puede aportar mucha información y que lo pueden tomar con toda libertad de referencia y aquí están los links para que ustedes también se guíen sobre lo que tienen que buscar si necesitan información confiable de base científica, para que ustedes entiendan este la diferencia que hay entre un artículo académico que se ha publicado en un entorno científico a un documento que únicamente tiene un carácter informativo y en este caso vamos a pasar ahorita a la parte de los documentos informativos. Bueno aquí por ejemplo tengo eh, ejemplos de búsqueda desde Google Académico como para que ustedes más adelante terminando la presentación observen si gustan las capturas de pantalla como les decía Google Académico eh, arroja libros, eh, artículos, es bastante versátil y muy bien utilizable. Está teseo con los trabajos de investigación a nivel de doctorado, aquí les pongo bastantes capturas de pantalla sobre el mismo tema inclusión educativa en este caso. Eh, Redilac que también les arroja una búsqueda muy versátil sobre los diferentes temas y también hice la prueba con el tema de inclusión educativa. <coughs> Vamos con lo que les decía, los espacios de búsqueda de información que nos pueden dar esta información pero que no tiene un respaldo científico y aquí quiero hacer mucho énfasis porque muchos de nuestros estudiantes y lo hacen tal vez por poco conocimiento en el tema y por eso es el interés de esta videoconferencia. Eh, yo sé que muchos están comenzando a trabajar en la parte de artículos de investigación o sus proyectos de investigación, están comenzando eh, cursos de investigación en sus carreras y en realidad es un muy buen momento como para que nosotros tratemos de darles a ustedes unas buenas herramientas antes de que comiencen sus trabajos de graduación. El cuadro que está aquí es para que ustedes entiendan que todas estas páginas que se encuentran acá en esta eh, búsqueda de, de datos, son documentos que arrojan información para que ustedes tengan más conocimiento en el tema. Si ustedes necesitan saber un poco más sobre inclusión educativa, si ocupan saber un poco más sobre adecuaciones curriculares o algún autor en específico sobre Vygotsky, su metodología, sobre Piaget, Montessori, etcétera, pueden utilizar estos estas herramientas, pero para que ustedes tengan un argumento discursivo que les permita, por ejemplo, tener mayor idea a la hora de redactar el marco teórico. Pero muchos estudiantes, en su poco conocimiento en el área, lo que, nos, lo que hemos visto desde la práctica, o por lo menos yo desde lo que he logrado notar, es que utilizan estos insumos para poder fundamentar metodológicamente, científica y teóricamente su marco teórico y esto no es lo adecuado. Entonces, por ejemplo, en Wikipedia es una enciclopedia virtual que usted y yo podemos llegar y modificar en cualquier momento, Solo necesitamos un acceso a gmail, un correo electrónico para poder tener acceso a esto y poder decir eh, la definición de inclusión educativa según mi experiencia es y usted redacta la definición y ya queda actualizada. Estimados estudiantes, esta base de datos no es un recurso científico, es de carácter informativo. Es muy bueno que en realidad esté muy actualizada, pues tiene pues la última información y revisada, me imagino, por otras personas, pero no es de carácter científico vamos con lo mismo con monografías. Si necesitamos hablar sobre un tema de inclusión, de pedagogía, educación, investigación, acción, queremos profundizar en un tema, podemos acceder a este recurso, pero con carácter informativo, no con el propósito de profundizar científicamente nuestro marco teórico o nuestra investigación, eso no. Eh, muchos recurren a buenas tareas porque hay ensayos diversos sobre diferentes temáticas que nos pueden aportar mucho en información. Eh, mi tarea hay una que todos conocemos, Rincón del Vago. Este, tiene trabajos muy buenos, yo he entrado y he visto y vamos a lo mismo, permite que nos informemos mejor sobre un tema en específico que queremos fundizar. No le hago propaganda a las herramientas, pero sí quiero que ustedes las conozcan, que nosotros como profesores con el tiempo y con los insumos que nuestros estudiantes nos han aportado, pues hemos ido viendo poco a poco cuáles son los recursos más habituales de búsqueda que utilizan. Entonces está pues Rincón del Vago, está incluso Blogger donde hay cantidad de blogs. He visto que muchos de mis estudiantes cuando estamos trabajando un marco teórico o estamos trabajando incluso la parte de las fichas para los antecedentes, me refieren mucho a blogs de autores, a periódicos, este a wikis o a diferentes páginas web. Bueno, las páginas web eh, depende del tipo de página, una página como la UNESCO es una página reconocida que tiene su propia revista y ahí sí es posible que usted tome información que sea de carácter científico, pero por ejemplo una página web creada por un profesor especialista en un tema que sea aficionado a un tema en particular como lo podría ser, no sé, la célula o adecuaciones curriculares en el contexto educativo rural o urbano, pues es eso, un profesor aficionado que está buscando diferentes temáticas, puntos de vista de diferentes expertos para poder enriquecer su página y que sea de insumo informativo y teórico para otros colegas. No significa que la vayamos a utilizar para poder fundamentar científicamente nuestro marco teórico. Entonces, para que lo tomen en cuenta, cuando vayamos a trabajar nuestras propuestas de investigación, en este momento nuestros estudiantes estamos comenzando con la segunda semana de trabajo. Y uno de los trabajos que tienen que hacer es ir elaborando su primer avance de investigación y esto implica ir ya pensando en los posibles antecedentes de investigación. Entonces, por favor, estas herramientas que están acá, estas bases de datos, como ustedes pueden ver, Wikipedia, Monografías, Buenas Tareas, Mi Tarea, Rincón del Vago, Blogger, Wikis y Páginas Web, son recursos de información para el estudiantado que le van a permitir adquirir más información discursiva en cuanto a un tema en particular, que incluso si ustedes quieren empezar a ver qué tipo de tema puedo empezar a investigar porque no tengo una idea muy concreta, porque necesito ir esclareciendo, vamos a ver si me interesa un tema sobre eh, innovación pedagógica, alguna herramienta virtual que yo quiera conocer más a fondo, ¿Puedo referirme a estas herramientas? Sí, claro. Y usted puede empezar a leer. Esto es muy importante, que usted antes empiece a observar y a leer con cuidado, pero no significa que las vaya a utilizar para fundamentar su investigación, solo de carácter informativo. Ya las otras que vimos anteriormente, que estamos hablando de Redilac de DialNec, incluso la UNESCO, estamos hablando de la base de datos que ofrece la universidad con sus buenos este, recursos de bases de datos como EBSCO, ProQuest, Escopea, pueden utilizar esos recursos para ya fundamentar la base de los antecedentes, incluso TSEo para que vean otras fuentes de investigación que ustedes quieran buscar. Ya con esto, teniendo en cuenta y muy claro cuáles son de respaldo científico y cuáles son de respaldo informativo, aquí mis recomendaciones para todos ustedes. Ya sabemos entonces que un documento científico que está publicado en una revista con su ICBN, que tiene este un anexo, un, está indexada y que es reconocida a nivel mundial y que está inscrita en otros espacios como GCR, por ejemplo, este, va a aportarnos información veraz, confiable, de acuerdo a las propuestas de Cardoso sobre la veracidad y lo que tenemos que buscar a la hora de elegir un tema. Y esto es muy diferente a un documento de tipo informativo que podamos encontrar, por ejemplo, en monografías.com. Por otro lado, se sugiere el uso permanente de las bases de datos de la universidad. Como les digo, la presentación no tiene la intención de hacer propaganda, pero sí es importante que como estudiantes de la universidad nos acostumbremos a aprovechar los mismos recursos que la universidad nos provee. La universidad hace una inversión bastante grande en mantener estas bases de datos actualizadas, de estar constantemente revisando la permanencia de las licencias y que estén todas al acceso del estudiantado. Entonces, ¿por qué no utilizar el recurso que la misma universidad le provee a usted para que no esté buscando por otros lados, puesto que va a ser un poco más difícil? Ahora bien, para poder ingresar a las bases de datos, se ingresa con su usuario y contraseña y generalmente es su número de cédula y su fecha de nacimiento. Eh, a mis estudiantes en particular, yo siempre les he dicho que si tienen algún problema para ingresar, se comuniquen con la biblioteca ellos muy amablemente les pueden ayudar y les pueden dar perfectamente la mediación que necesitan para poder ingresar a las bases de datos de la universidad sin ningún problema y si no entonces escriben un correo a la cátedra y en cualquier caso les podemos ayudar de alguna forma pero la idea como les digo es que utilicemos siempre y de forma constante y nos acostumbremos ya a utilizar las bases de datos que la universidad nos provee en este caso por otro lado Ubiquemos claramente la palabra que encierra la idea de búsqueda. Esto es muy importante, porque muchos estudiantes en ocasiones, por ejemplo desde mi experiencia, nos han comentado, es que resulta que mi tema va sobre adecuaciones curriculares, pero pongo adecuaciones curriculares y me sale mucha información. Bueno, vamos a ver si su tema es sobre adecuaciones curriculares significativas o no significativas, lo que más les recomendamos en este caso es que primero mantengamos la idea central de lo que queremos ubicar. En ocasiones las búsquedas fallan porque el estudiante no es consciente en que tiene que colocar una palabra clave y al final termina colocando una oración o una frase larga. Tratemos de que sean no más de 10 palabras lo que esté colocando, dos palabritas concretas, dos frases, algo muy puntual y si queremos adicionar algo pues con un más, este, y sigue con la palabra que vamos a buscar. Ya esto es algo que ustedes incluso pueden consultar desde la biblioteca y la biblioteca tiene información para poderles apoyar en ese proceso de búsqueda. Y por otro lado, tomemos en cuenta que cuando estemos trabajando la parte de los documentos que vamos a utilizar como antecedentes para nuestra investigación que sean documentos de cinco años de antigüedad como máximo. Estamos hablando de documentos que tengan esos periodos nada más. No podemos buscar documentos que sean del 2001 porque ya están un poco desactualizados, tratemos de buscar siempre la edición más actualizada, a menos que sean obras inéditas, que se publicó sobre esa obra en ese año y tengamos la evidencia de que no hay otra publicación de otra obra más actualizada. Cuando estemos haciendo incluso la búsqueda de trabajos de investigación, como para observar más o menos el tema nuestro, cómo se ha estado trabajando en otros contextos o en otros escenarios, tratemos de buscar tesis que sean de cinco años para la fecha actual, no busquemos tesis del 99 por ejemplo, porque son trabajos tal vez bastante desactualizados y puede ser que haya una nueva teoría, un nuevo postulado, una nueva forma de pensamiento, otro autor que trascendió con otra información relevante, algo que se habrá cambiado en el momento. Recuerden siempre que el conocimiento es algo que se evalúa, devalúa todos los días y es algo que está en constante interacción, es algo dialéctico, entonces no podemos pretender que tengamos obras mucho más viejitas del tipo de investigación que estamos desarrollando. Tratemos de que siempre sean lo más con esos cinco años de antigüedad. Eh, así entonces, como vemos, es una videoconferencia muy concreta, es algo un poco técnico, pero sí vimos la necesidad de proyectarla para ustedes, para que todos logremos entender y estemos claros de la diferencia que hay entre un documento de carácter científico y un documento que aporta información valga la redundancia, de carácter informativo para que ustedes lo tengan en cuenta. Me gustaría por favor que después con tiempo puedan ustedes ver las, las, los contrastes de las dos tablitas que les presento y que ustedes puedan observar cuáles son las que arrojan información de carácter científico y cuáles de carácter informativo, además de las bases de datos que nos ofrece la Universidad Estatal a distancia. Pues ya con esto lo que les tendría que decir es que muchísimas gracias por su atención y este quisiera así abrir un espacio para, para preguntas y respuestas. Les agradezco mucho su atención. En este caso les vamos a dar eh, cinco minutos para que ustedes se organicen en cuanto a las preguntas que quieran desarrollar. Sí, tenemos abierto acá el chat, entonces aquí tengo a mi compañera que nos está colaborando y que ustedes se vayan ordenando en cuanto a la escogencia de las, de las preguntas. Entonces vamos a dar ese espacio abierto, cinco minutitos, por favor. Buenas tardes de nuevo, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas y mi compañera Natalia Mora, que es profesora también de la cátedra de investigación, nos está colaborando acá. Entonces, si gustas Natalia, vamos viendo las preguntas, por favor. Ok. La primera pregunta sería, que en un curso vio una rúbrica donde se evaluaban las fuentes, todas fueran con menos de cinco años de antigüedad, pero le quedan la duda con libros que tienen su rato de haber sido publicados, pero que son buenos, por ejemplo sobre temas de descripción histórica, o sobre autores del siglo pasado y antepasado, eh, que si eso se pueden o no se pueden citar. Bien, eh, cuando estaba haciendo una explicación en la presentación, hablaba de la importancia de las fuentes inéditas, Entiéndase por fuentes inéditas aquellas que se publican en un momento y que tal vez no tienen una edición más actualizada este en otro periodo. Entonces, justamente es a eso a lo que trabajamos. Eh, es claro que sí, si tenemos un libro que es de una publicación, por ejemplo, de 1982, y es un libro que no se volvió a editar en una forma más actualizada, por alguna razón, cuestiones de la casa editora, qué sé yo, y vemos que es de trascendencia para nuestra investigación, claro que lo podemos tomar, inclusive si el libro a su interior hace remembranza a autores especialistas en el tema, que también vienen de una época mucho anterior y que si revisamos también son de ediciones inéditas, los podemos retrotraer y mencionar también desde la parte de referencias bibliográficas sin ningún problema, pero tomemos en cuenta de estar muy seguros que no tengan una edición más actualizada, porque si no en ese caso buscamos la más actualizada, pero claro que sí se puede hacer. Vamos con otra. Uh -huh. Andrea pregunta: ¿Cuando se referencia un documento que se obtiene de una base de datos, se debe citar la base de donde se sacó o se deben incluir solamente los datos del documento? Por ejemplo, si es un PDF, debe colocar la información que lo obtuvo de EBSCO. Bueno, aquí vamos con otro aspecto que ya no es propiamente de búsqueda de bases de datos, sino que es de APA. Eh, yo creo que después tendríamos que conversar con nuestro coordinador de cátedra, con Manuel, para ver la pertinencia de elaborar una videoconferencia más atinada a lo que es APA para nuestros estudiantes también, y explicarles un poco esta parte, pero en este caso eh, no, eh, tendríamos que referirnos al artículo como tal, este, a la revista donde se obtuvo la base de datos, entiéndase, hagamos de cuenta que es como una caja que en donde está estamos hablando de más de cien mil documentos este, a disposición para el estudiantado desde diferentes sectores, en este caso EBSCO, ProQuest, scopeo etcétera, pero en esa caja están acomodados todos un montón de artículos, entonces sacamos uno de ahí, de esa base de datos, pero el documento proviene de una revista en específico, entonces a lo que vamos a hacer remembranza <coughs> es pues, al, el nombre de la revista, al nombre del artículo, pues claro que al autor, al año, volumen, etcétera, siguiendo las normas de APA, no precisamente mencionando que viene EBSCO de ProQuest, eso es nuestro recurso, lo que utilizamos para poder acceder a él, pero ya el citado de APA es totalmente diferente, entonces sí sería bueno que revisáramos bien eh, los manuales que tenemos en la página, este, en la plataforma, porque de hecho tenemos unos documentos ahí en Plataforma para Ustedes sobre APA y que revisemos bien cuál es la estructura que se sigue para un citado, un libro, una revista, un artículo, etcétera. Jackie pregunta, ¿los documentos que se revisen como informativos podrían tenerse en cuenta como estado de la cuestión? Bueno, bien, vamos de nuevo. Documentos de carácter informativo son aquellos que pueden aumentar su nivel discursivo en donde usted puede tener mayor aporte y bagaje cultural, si lo queremos ver de esta forma, o académico sobre un tema en particular. Pero para trabajar el estado de la cuestión, estamos trabajando con documentos de carácter científico. Recuerden muy bien que cuando ustedes están investigando un tema, el que sea. O tenemos un objeto de estudio que tenemos que resolver, todo lo que nosotros necesitemos respaldar tiene que provenir de documentos confiables, veraces y que sean de carácter científico, que nos puedan retroalimentar, aportar e inclusive sustentar con bases teóricas y científicas los aportes que nosotros como investigadores en este caso estamos ofreciendo al proceso de investigación, entonces no pueden ser de carácter informativo, ni Wikipedia, ni Buenas Tareas, ni Rincón del Vago, son recursos que puedan servir para aportar información ni en esa parte ni en ninguna otra del trabajo de investigación. Si usted por aparte se quiere informar del tema, puede hacer acceso a sus recursos, pero para que tenga usted más bagaje cultural e informativo del tema poder fundamentar, teórica, metodológica y científicamente su investigación, son los recursos de las bases de datos y los que son de carácter científico, nada más. No sé si tenemos mm, más preguntas. Tenemos un par más. Uh -huh. eh, ¿Quieren saber cómo se dan cuenta si una publicación tiene más de cinco años? O si es la más actual la que tienen ahorita. Ok, esto es muy fácil con los filtros de búsqueda. Cuando yo les comentaba a ustedes eh, en la parte de la base de datos de EBSCO, ustedes inclusive pueden llegar y manipular la parte de las bases de búsqueda. Ustedes pueden colocar, eh, vamos a buscar artículos sobre inclusión educativa que vayan desde el 2013 al 2016, nada más. Y por ejemplo, yo dejé esa parte abierta, me arrojó 998 artículos. Puede ser que ustedes tengan ese filtro y les vaya a desdoblar 100, pero van a tener entonces esos 100 artículos que son de esos tres años de diferencia, nada más. Ustedes tienen la oportunidad de, en cualquier base de datos de establecer cuáles van a ser las opciones de búsqueda que quieren y se van fijando por los años de la revista. Cada artículo que viene ahí dice el nombre de la revista y también la fecha en que fue publicado. Ya con eso ustedes tienen un parámetro de medida para saber si cumple o no con ese estándar de esos cinco años de antigüedad. A María no le queda muy claro cómo ingresar a Google Académico. Google Académico es muy sencillo María, entonces vos entras a google.com y estaba la pestaña y cuando tenés la pestaña adentro colocas Google Académico, automáticamente se abre Google Académico y ya usted hace la nueva búsqueda de los documentos que necesita consultar. Uh -huh. Y para entrar a la base de datos solamente necesitan el usuario y la contraseña. Sí y en este caso generalmente es como usuario su número de cédula y como contraseña su fecha de nacimiento, por ejemplo vamos a ver mi número de cédula a 0205760932 por ejemplo y si yo nací el 27 de junio de 1970, entonces 26 del 6 de 1970. Eh, como les repito, si ustedes tienen algún problema a la hora de acceder a esta parte de bases de datos, comuníquese de inmediato a la biblioteca. En la página web de la universidad están los números de teléfono o está el correo electrónico para que ustedes hagan la consulta de inmediato. Las compañeras de ese espacio del CIDRED con todo gusto les pueden informar y si todavía tienen mucho mayor problema entonces, a la cátedra nos pueden consultar para nosotros mediar con ustedes y que desde la cátedra nos den una instrucción general. Pero lo más sensato en este caso y lo más recomendable es que primero se comuniquen a la biblioteca directamente. Pero sí, solo se pide el usuario y la contraseña y es lo que ustedes ya tienen de por sí para ingresar, por ejemplo, a la plataforma de la universidad. Uh -huh. La última pregunta sería, además de EBSCO y ProQuest, ¿cuáles otras bases de datos contienen temas en el ámbito educativo? Específicamente en administración de centros educativos, ¿qué recomendaría usted? EBSCO y ProQuest son las que más se utilizan porque tienen temas de enfoque en ciencias sociales, sin embargo, si revisas por favor y tal vez aquí me voy a devolver un poquito para poderte enseñar la gama de de base de datos que tiene la universidad, cada una, aquí están, eh, si quieren, si gusta me coloca, gracias, cada una por ejemplo si ustedes ven acá tiene una descripción, entonces por ejemplo pudieran utilizar Thomson, pudieran utilizar SpringerLink pudieran utilizar Scopus, entonces depende mucho del tipo de búsqueda que ustedes estén necesitando en ese momento realizar, y ustedes aquí pueden empezar a buscar. Bueno, eh, necesito algo sobre agricultura. Cabastras, necesito algo sobre, vamos a ver, eh, por ejemplo, World Book Library dice que tiene aquí libros en ebooks en e o en documentos. Vamos a ver, sobre comercio, tecnología, derecho estudios sociales, alimentos, educación. Es que está tan completa la base de datos que ustedes pueden acceder a ella y empezar a leer puntualmente cada una de las herramientas estamos hablando de más de 10 herramientas de bases de datos y leer la descripción, ahí ustedes poco a poco se podrán dar cuenta qué es lo que mejor se ajusta a la búsqueda que ustedes requieren hacer pero para eso tienen que ingresar, conocerla, trabajarla y empezar a, a investigar también esta parte. Sé que para ustedes puede ser algo muy novedoso para algunos no tanto, pero sí es bueno que nos acostumbremos desde ya a utilizar estos recursos que la misma universidad nos está proporcionando. ¿Hay alguna otra pregunta? Eso sería todo. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta, incluso desde los centros universitarios, me dice el compañero que no. Entonces, lo único que sí nos queda por recordarles a todos ustedes es que una vez finalizada la videoconferencia, va a quedar de una vez eh, colgada en la página de videoconferencias y. Esta presentación en PowerPoint que se utilizó, pues también van a tener acceso a ella para que ustedes puedan acceder en cuestión de inmediato. Inmediatamente, me están diciendo acá los compañeros. Entonces, eh, que nos den un momentito mientras vamos terminando y después pueden observarla y volver a retomarla, revisarla con bastante antelación, incluso si quieren antes, revisar todas las bases de datos antes de probar ustedes y tratar de ingresar a las bases de datos de la universidad eh, por nuestra parte. Eh, nos sentimos bastante satisfechas, yo en particular espero que este recurso les sea de mucho apoyo, máxime que la mayoría de nuestros estudiantes de la cátedra se encuentran en este momento trabajando en la conformación de su primer avance de investigación, entonces eh, lo vimos como muy útil, esperamos que de verdad sea algo bastante eh, provechoso para todos ustedes, eh, les agradecemos mucho la atención, el espacio, esperemos que utilicen el recurso y no sé si Natalia quiera decir algo más. Eh, yo nada más tengo que agradecer y que por favor utilicen este tipo de recursos a la hora de comenzar a elaborar los antecedentes. Uh -huh. Es importante siempre en las tutorías, la duda que se presenta es esta, si no tenemos eh, bases de datos para hacerlo, si están y están aquí en la universidad, entonces hagan uso de ellas por favor. Sería todo y les agradecemos su atención. Muy buenas tardes. Hasta luego.